Oye, gigante campeón, gigante campeón, adivina quién vino a la fuerza. Angel Isaldo reportando para los osobrosos. Estamos aquí en la calle de San Francisco de Macorís, son como las 3 de la mañana y el pueblo no, no quiere dormir. Vamos a hacer un par de preguntas en la calle, a ver con lo que. Es. Oye. ¿Cuál fue el jugador más valioso para ti? Marcelo Zuna, vale, llévese de mí. ¿Ese fue el mejor. El que más batea de la liga, el mejor pelotero de los gigantes. Y ¿Se lo a ahí? ¿Se lo a ahí? Claro que sí, manito. Para pues ¿Pa ti, ¿cuál fue el jugador más valioso? ¿sí? Marcelo Zuna tenía que darle celo obligatoriamente porque ese es el mejor que tiene la liga ahora mismo. No se duerme aquí en San Francisco. No, aquí eh, hoy no es sábado no ni la vaya para ahí. Y hay papeleta de los gigantes, no sí, ti? Marcelo Zuna, Marcelo Zuna, Marcelo Zuna, el Maduro, el Vamos a seguir, vamos a seguir, señores. Estamos aquí en Teteo, San Francisco de Macorís, los gigantes campeones, la gente activa. Mira cómo es que está eso ahí, ve, ve, ve. bailando, bailando el carro. Vea, vea eso, vea eso, vea eso, vea eso, vea eso. que lo no hemos hecho, la cerveza. Ey, ey, ey, ey, ey, ey dale para acá. Vamos aquí, vamos aquí, vea aquí, aquí. aquí. Oye, ¿cuál fue el jugador más valioso de los? ¡Coño! ¡Osuna! ¡Y toito, coño! Se, ¡Se murieron! ¡Los hurto! <ríe> eh, ¡Señores! hay teteo! ¡Teteo, teteo fuerte! Con los gigantes de Cibao que fueron los campeones nacionales y prontamente del Caribe también. Vamos a ver por aquí, espérate, espérate, espéralo ahí. ¿Cuál fue el jugador más valioso? Dime. <ríe> Dame un break, dame un break. Oye. Oh, yeah. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? El jugador es más valioso para ti. ¿Quién fue? ¡Oh! ¡Ah! José Sirio, Osuna, oh, oh, Ozuna, tú sabes... ¿Quién eh? de los dos, pero para uno ti cuál es de los dos? dos. Ozuna, para mí. El mejor, ¿verdad? No bulto. Dale, dale. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dale aquí, ve. El jugador más valioso para ti. ¿Quién fue? ¡Ah! Juan Francisco. Juan Francisco. Juan Francisco. <risa> ¿Cuál fue el jugador más valioso para ti. Maestro Suna. Empate. El jugador más valioso para ti, Guay Gigante 056. El perro de la noche que va a pasar a Sancito Macorís. No vuelto. El coro. Ey, ey, ey, ey, ey, ey. Vamos. El jugador más valioso para ti, Guay José Siri, José Siri, José Siri para mí, José Siri. Gracias. No bulto. Oye, el jugador más valioso para ti, ¿cuál fue? ¡Uy! ¿El juego de El jugador más valioso para ti. Para mí tuvo que ser Gutiérrez, por lo menos. Gutiérrez. fue? Sí. Empate, ¿cuál fue el jugador más valioso? ¿Qué más batió? ¿Qué más batió para ti? Sí, Siri, Siri, sí, Siri. ¡Siri! Siri. Siri. lo no. sí, sí, sí, sí, qué sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, El jugador más valioso para mí fue, pues. como yo no le antes de gastar, 6. Marta si él no bateaba, los gigantes no ganaban. Ese es mi papá de los bateadores. El mejor equipo en los últimos años, gigante de Zibao, 100 Campeones, campeones. El jugador es más valioso para ti. Gigante 0-56, San Francisco Macorís. Para la República Dominicana usted. para San Francisco ¿sí? de Cali, estamos los gigantes que fue el perro aquí el perrón 056 se ¿sí? ha demorcificado porque porque puede una cosa capaz oye oye la gente hay voluntad la gente hay voluntad aquí Señores, Marcelo Zuna fue jugador el jugador más valioso. Un guidero, pero Titorra. Dios Titorra, ¿qué dónde? Dale, banda, Titorra. ¿Qué es lo que dice Titorra? Hablamos ahora. Dale para acá a ver. <ríe> oye. Oye, oye. Ey, diablo. <ríe> ¡Qué boroto! ¿Cuál fue el jugador más valioso? El jugador más valioso, para, ¿Eh? ti? El, el, más valioso, para ti, el que más te gusta. No, el que más te gusta de los gigantes, ¿cuál? Está? Espérate con el hijo de acá Dale Rodríguez ¡Dale, bueno. Rodríguez! ¡Oye! Oye. estoy ¡Toy alto ya! ¿Qué es lo que? ¡Vamos aquí! ¡Señores! Espérate, dame un break ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! ¡Ey, 2021 2022 de nosotros, 2022-2023 también. ¡Duele golpe, eh! Hoy fue mejor y mejor. ¡El mejor! ¡Gigante del Cibajo, tú estás claro! ¡Toré la casa! Hoy fue mejor ¡Adiós! El equipo de los gigantes, tú sabes. Aunque Don Miguel lo juega del licen. Hey, bueno, eh, eh, eh, fue el mejor jugador del partido. El ¿eh? fue? Hey, mejor jugador del partido. ¿Cuál El mejor. El MVP. El Fue el mejor jugador del partido. Estamos bien, patrón. Disfrutando los gigantes, la, la gente dura. Vamos a romper todo el, otro, el otro año que viene de nuevo, con el por adelante. No vuelto, es de no, estamos activos. Oye, estamos aquí, señores. Un teteo fuerte en San Francisco de Macorís, el gigantes campeón nacional y prontamente del Caribe. ¿Qué es lo que? Ganamos, el jugador. Y no hemos ganado, no Bulto. ¿Cuál es el jugador más grande? Campeón y para la Serie del Caribe ahora rompó. No Bulto! ¡Es mentira! ¡Eh! ¡Ja, <risa> oye O nosotros no, de la familia, te lo dije, oíste. El MVP, el oso, Marcelo Zuna. ¡Ozuna, Olimpí. Olimpí. Marcelo Chuna. <risa> ¡Oye! Con nosotros no, con otros sí, pero con nosotros no. ¡Es mentira! ¡Eh! eh señores! Bueno, well, vamos a dejarlo ahí porque yo estoy dado, señores. Los gigantes del Cibao, campeones. Serie final, San Francisco de Macorís, el Cibao gigante. Eh, píntame el monumento de Rojo Vino. Píntame el monumento de Rojo vino, cuidado. Me te acostado, muchachos, hasta ahora tú despierto. Vamos allá, mi gente, Jelly Sadio reportando. Pro.